Muchachos, Quilmes, con Dami, con Darián con Darío, con Hernancito. Vamos a comenzar el primero cuatro días, hoy con un poquito de viento. ¿Eh? Ahí está el de Pescador TV. Ahí vamos con la rafa. Suerte muchachos. Servicio completo. Darío Jiménez, entra Montani, oro dorado, paso de la patria, pesca de evolución. Lindo, por ahí. Ah, no. Los hinchas independientes. Quilmes. Para sí. que nadie lo vamos a largar. Ah, sí, ahí. ahí. con el guía 7. Ahí con el muchacho. De Quilmes. ¡Vamos! Siempre.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 La diferencia entre el macho y la hembra, tocarle ahí este que es una lija, ese es un dorado macho. se están empezando a arrimar, a esperar a la gente a que van a, van a ir subiendo para desobar. Piedra, pan, Debe, deque así que vamos a sacarle el cosito y vamos a devolverlo. Devolverlo.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 Un cañón hermoso, hermoso total, para especial para la pesca de boga, tararira, alguna variadita linda, liviana. Por este mes de septiembre la caña vale mil pesos, está con un 30% de descuento, mil pesos se la llevan. Envío gratis, todas las formas de pago, 3, 6, 12, sin recargo. Esto va regulando y afloja el tambor.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 cabañas el pica palo entre ríos argentina